vivo en una gran celebración 50 aniversario de Canirac y me da mucho gusto eh, que me hayas aceptado esta entrevista querida Olga Méndez que por cierto hoy es tu cumpleaños, felicidades Así es, sí, muchas gracias eh, Ella también obviamente pues es restaurantera tiene una larga carrera de restaurantera me tocó su chile en hogada de la noria, qué rico está estuvo... Olga, cómo Vicepresidenta actualmente de Canirac Nacional y como ex eh, eh, lideresa ¿no? de, de Canirac Puebla, eh, ¿qué significan estos 50 años que están celebrando? Si soy el María de eso es porque acá está la pachanga, ¿verdad? Así es, yo creo que para todo el sector restaurantero es una gran oportunidad poder llegar a 50 años, en donde la Canirac cada vez está más fortalecida. Creo que el trabajo que se ha construido a lo largo de los diferentes presidentes que han pasado por, por representar este gremio, pues han dejado huella y han construido para que el día de hoy podamos llegar a cumplir 50 años. ¿Cuáles son los retos? Eh, estamos hablando que, ¿te acuerdas cuando te entrevisté en la pandemia? Bueno, o sea, y, y ahorita no es la pospandemia, seguimos en pandemia. O sea, ¿cuál es el reto de los restauranteros poblanos? Bueno, yo creo que retos tenemos muchos, pero lo importante es que siempre vayamos con la meta hacia el crecimiento, hasta el, hacia el posicionamiento de la gastronomía, sobre todo en Puebla, que tiene una vasta riqueza gastronómica, pues que sigamos promoviendo y difundiendo todo lo que en Puebla y alrededor de sus municipios encontramos. De acuerdo. Oye, y si te tengo que preguntar, ¿qué le echaste al chile? Al chile en hogada de la noria, no, bueno, a mí me tocó, está delicioso. Bueno, aparte de los ingredientes originales, yo creo que lo que tiene este chile nogada de la Noria es la pasión con la que elaboran este tradicional este producto, este tradicional platillo representativo y creo que nos ha dado nombre y renombre a, al Estado. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Olga Méndez, por aceptarnos esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, y vamos a seguir aquí disfrutando de la pachanga, vea nada más. Ahorita ya está la sobremesa, prácticamente, ahorita lo que se escuchó al fondo es el mariachi, ya eh, por los vinos de mesa, ahorita también hay, hay temazcal, y los postres, ahí les encargo los postres. Buenísimos, Un era lote, otro era el que más exótico es el de mole poblano con plátano macho machacado, delicioso también, y mi preferido. Fue uno de nogada, de, de mus de nogada con granada arriba. Entonces, pues, acá está la pachanga, está muy buena. 50 años de Canirac. Bueno, pues, ahora estoy con Carlos Asomoza. Él es el actual presidente de Canirac, Puebla. Echaste la casa por la ventana. 50 años. ¿Qué significa para ti estar al frente de Canirac en un momento en que el restaurantero poblano, híjole, pues sigue remando, ¿no? Está, eh, digamos que ya sobrevivió, pero ahorita viene lo duro, mantenerse, ¿no? Pues sí, bueno, para mí es muy importante representar a todos los restauranteros y restauranteras de Puebla, porque para mí es un orgullo, es un honor que ellos me hayan escogido para que yo los guíe en este camino un poco sinuoso y más después de la pandemia. Pero estoy feliz, estoy orgulloso de estarlo haciendo, y lo hago con todo el amor y la pasión, que es lo mismo que ellos le ponen todos los días a su restaurante. Cada vez que elaboran un platillo, lo hacen con todo el amor y la pasión. Es exactamente lo mismo que hago yo. Hace un momento entrevistamos a Olga Méndez, ¿no? la, la ex dirigente, una mujer empoderada, maravillosa, que hoy es su cumpleaños. Y le preguntábamos precisamente esto, ¿cuál es el reto para los restauranteros poblanos hoy en día? Pues bueno, nos tenemos que reinventar. La pandemia nos, trae, nos trajo muchos retos nuevos, pero somos muy inteligentes los poblanos. En verdad somos gente creativa, somos gente que le gusta innovar. Y vamos a salir adelante de esto y de muchas cosas más. La verdad es que todos, todos hoy están motivados eso es importante, y aprovechando esta temporada de Chiles de Nogada, que para nosotros es, como dice el Secretario de Turismo, es nuestra segunda Navidad. Entonces, lo estamos haciendo con mucho amor y pasión, como te digo, para salir adelante, y bueno, vamos a salir muy rápido de todo esto. Oye, te quedó padrísima la fiesta, a ver, cuéntanos qué hubo, bueno, yo ya lo viví, pero mejor que nos cuente Carlos. Bueno, primero, eh, trajimos a gente de toda la República, son los presidentes de la Canirac Nacional, entonces traje a 57 presidentes de, todas las, de todos los demás estados que tienen delegación Canirac, entonces son mis invitados de honor, eh, y otra, pues les traje enseñar lo que es Puebla, un pedacito de Puebla, traje productores, traje mezcaleros, ¿por qué? Porque lo que me interesa es que ellos se lleven a sus estados un poco de Puebla y allá lo puedan difundir y si se puede vender y ayudar a los productores, muchísimo mejor. Y hoy, bueno, pues que... ¿Qué más que enseñarles que el platillo estrella para nosotros, que es el chile en se hace bien con los eh, ingredientes originales y la temporalidad en Puebla? Todo lo demás que saben en otros lados de la república no es lo original. Lo original es lo que acaban de probar. Así es. Oye, a mí me tocó el chile en hojada de La Noria. Bueno, exquisito. Yeah. ¿Qué onda con los postres? Nos dieron tres gamas de postres que están de verdad súper exóticos, súper ricos, ¿Quién escogió los postres? ¿Cómo estuvo? Ha de ha, haber sido duro eso, ¿no? Sí, los postres los hicimos en el restaurante en Oborigen. Son tres propuestas. Uno es un postre de mole, el otro es uno de maíz, y el último es un mousse de nogada. La verdad, los tres están deliciosos. Solamente los hicimos especialmente para el evento. No son postres que estén a la venta. Ah, o son sea, wow. es especialmente para el evento. Sí, todo hoy va a ser especial, todo. ¿eh? Bueno, el reto para canidad puebla ¿qué viene bueno pues, eh, tenemos que a mí en lo personal me gustaría eh, ir a todos los municipios que no he ido principalmente a los pueblos mágicos porque quiero trabajar mucho con la estandarización con la estandarización de servicio de los insumos apoyar a los productores locales hoy tenemos que trabajar de la mano con ellos si no va a ser mucho más difícil salir del tema post pandemia claro. Pues muchísimas gracias, Carlos, y te quedó maravillosa tu celebración, muchas felicidades. Gracias, gracias a ustedes, gracias, hasta luego. Y nos quedamos aquí en la fiesta. Oyendo? La bruja, esa canción, ¿no? Así es. Gabriel Diestro está aquí en el 50 aniversario de Canidad. Está padrísima la celebración. Así es, ¿no? Pues agradeciendo mucho la invitación. Eh, estuvimos aquí en la secretaria de Turismo, de Economía, un servidor. Y bueno, pues un ratito venir a comer y comerse un chile en nogada. ¿Cuál te tocó? Esa es la pregunta ahorita obligada. ¿Cuál te tocó? Porque hubo muchos restauranteros poblanos. ¿no? ¿Se puede decir? No, sí, no hay... claro, por supuesto. El restauro, muy bueno. El restauro. ¿Por qué? ¿Por qué está bueno ese? Ese sí no lo probé. La nogada es muy rica. Ahí el relleno también, todo el, el, este, el platillo Uy. es muy bueno. En el restauro son muy buenos. Y el postre, ¿cuál? Ahorita el el mousse de nogada, que es delicioso. Ajá. E incluso ahorita se estaba comiendo su, su mousse de nogada y este pues lo tuve que interrumpir. A ver, a ver, ahí está, mira, ahí está el testimonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bueno, delicioso. Ahí está. Que eh, dentro de la industria restaurantera, obviamente. Es una eh, es un sector productivo muy importante para Puebla. Eh, la Secretaría del de, de Trabajo, donde es, es, tú estás presidiendo, eh, ¿qué, ¿qué planes tiene? Qué, ¿Qué pláticas ha tenido? ¿Cuáles son los retos para este sector? Fíjate que para, para empezar sobre todo en el tema de los productores, los productores eh, eh, del Chile, las productoras de la Nogada me estaban preguntando, ¿quieren hacer cooperativas? ¿Se quieren organizar? ¿Que les ayudemos? Y ya quedamos que sí. Yo creo que es una parte muy importante porque eh, en la Secretaría vemos todo lo de la Constitución, les llevamos de la mano, les damos las asesorías eh, para la Constitución y la permanencia de esta cooperativa, por ejemplo, que quieren. Entonces, en todo ese tipo de cosas se pueden ir haciendo eh, eh, eh, o dando muchas situaciones en temas de capacitación de Constitución, y que todo aquel o aquella que quiera que se acerque a la Secretaría. Ahorita también en los temas de, de, de, de proyectos productivos también. Entonces, se pueden acercar o pueden checar en nuestras páginas todo lo que tenemos para ellas y para ellos. De acuerdo. Pues muchas gracias, Gabriel Biestro. Vamos a seguir disfrutando de la pachanga porque se puso bueno. Así es. Yo de todos modos ya despidiéndome, pero como siempre agradeciendo la invitación y diciéndole a la gente que no se pierda esta temporada de chiles ya después viene la de la del mule de caderas mientras hay que disfrutar esta oye pero eh, se nos olvidó comentar dónde estamos estamos en African Safari la ahí estábamos jirafa. viendo la, que no nos fuera hubiera agarrar una jirafa ahí estaban las jirafas <risa> ahí estaban las jirafas ya se fueron pero, pero un lugar también hermoso y paradisíaco así es muchas gracias Gabriel muchas gracias y que cuídate mucho pues estamos acá en como, como cuántas canciones de Mariachi ya llevamos. Como 10, 12, ¿no? Pero faltan nada más los mezcales y los tequilas para estar bien entonados. Pero muy contentos. No, muy contentos. no ya llevas dos. Dos, dos, nada más. Los voy muy amigo. Oye, pues exactamente, estamos aquí, como se podrá ver, en el 50 aniversario, seguimos aquí, de Canidad. Están echando la casa por la ventana. Y bueno, en esta ocasión me da gusto entrevistar a Eduardo Cobian, que en esta ocasión fue invitado a esta celebración por como eh, eh, eh, representante de la Fundación Mexa. A ver, ¿cómo está eso, mi querido Lalo? A ver, ¿y qué opinas de este 50 aniversario? Pues muy contento. Primero, como felicitar evidentemente a la Canirac 50 años de unir al gremio restaurantero de la ciudad de Puebla, y más eh, hablando del chile en nogada que es el platillo por excelencia, el manjar de las y los poblanos, y aparte de un lugar como África Safari, que Así qué es, más poblano sí, puede ser ahora. Sí. Eh, Canirac, eh, chile en nogada. Sí, ya, ya. mira, los animales se ven por ahí, he visto los cuatis? Los ah, cuatís sí, que se ven por ¿los ahí. Los Bueno, este... con la cámara esta no se va a ver, pero hace ratito estaban acá las jirafas. Ajá. Las avestruces. En África Safari, la verdad, es un orgullo y un gusto estar aquí, y sí, efectivamente, en la fundación Ahora estamos con un grupo de amigas y amigos trabajando estas líneas de atención en tema de derechos humanos, en tema de Agenda 2030, medio ambiente, movilidad, sobre todo para darle eh, un espacio, una voz a los ciudadanos para que esta ciudad tenga pues, un camino más adelante y un futuro. ¿no? De acuerdo, y todos aquellos ciudadanos que eh, quieran, que tengan esta inquietud ¿no? de participar eh, en algo que que sea de los ciudadanos para los ciudadanos, tan noble como es una fundación, en este caso que quieren unirse a Fundación Mexa, ¿cómo, cómo le pueden hacer? Y, y, y por lo que tú nos dijiste, pues es como muy amplio el panorama de Mexa. Sí, por supuesto, es un tema completamente local, es un tema de poblanos, es un tema del orgullo de nuestra ciudad, y se van a unir a través, bueno, nos podemos unir y está completamente abierta a gran trabajo social que vamos a hacer a través de las redes sociales. Vamos a hacer una presentación próximamente, estamos preparando todo lo que implica para esto, para hacer el lanzamiento oficial de la fundación. Ya llevamos como un año trabajando, pero ya para presentar productos, acciones, sobre todo cosas que podamos hacer y nos vamos a enfocar muchísimo pues en también en la juventud de la ciudad de Puebla, ¿no? que es quien le va a dar sustentabilidad a la ciudad para los próximos años. Fuerte, aplausos, Mira, hola, palabras, palabras como movilidad, sustentabilidad son muy tuyas. Derechos humanos, equidad de género, eh, oportunidades, eh, cosas muy importantes. Creo que es, es padre porque nos sumamos ciudadanos que no tenemos ninguna afiliación política, que no tenemos ningún signo político y es simplemente por el gusto y por la obligación que también que tenemos. Mira, hoy estamos viviendo temas climáticos bien fuertes y creo que sería una irresponsabilidad no entrarle, sería una irresponsabilidad no tomar decisión, no tomar posición a lo que está pasando y hacer acciones en favor de todas y todos nuestra comunidad, ¿no? El planeta es uno y nos está llamando, ¿no? Y sería una pena no involucrarnos, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias Lalo Cobián por esta entrevista, siempre me gusta entrevistar a Lalo. Muchas gracias, al contrario a ti Erika, amiga mía querida, un gusto compartir este día contigo y un saludo a todo tu auditorio conocedor y amplio. Gracias, pues vamos a seguir aquí en La Pachanga, acompáñenos.